Si le doy doble clic, ya la pueden ver, es exponencial de 14 periodos. Y nosotros utilizamos esta EMA Trader para poder saber hacia dónde va la dirección mensual. Miren por ejemplo acá, alcista, impulso y retroceso, impulso y retroceso, impulso retroceso, impulso. Una tendencia alcista mensual y estos serían mis puntos más importantes de entrada a favor de la tendencia mayor que vendría siendo alcista. ¿Sí? Ahora, luego el precio cambia de tendencia y empieza impulso, retroceso mensual, impulso. Observen esto, observen que el ritmo del mercado aquí es distinto que el de acá. Obsérvenlo muy bien. Acá es donde entran los institucionales, acá es donde realiza sus entradas institucionales ellos y aquí también, de venta. Me lo cambio de color rojo para que lo veas. Mira. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra misión. Entender el ritmo del mercado. Primer punto. ¿Dónde están las zonas de oferta y demanda? De acuerdo al precio donde está en el presente.